Amigos y amigas de la mañana de cada día, hoy, 16 de octubre, estamos recordando su magnífico aniversario de creación. Desde aquí, desde el estudio número 1, don Víctor Hugo Masgrasi, del canal de YouTube Noticias Video David 1, saludamos y felicitamos tan magnífico numástico. Muchas felicidades y que Dios, por intercesión, de manifieste en sus Cantado, La Beata Chivitunga, San Francisco de Sales y San Roque González de Santa Cruz, les bendiga y les acompañe siempre. La